Guatemala, pero les cuento que hoy quiero estar desayunando en un restaurante que me lo han mencionado y me lo han recomendado bastante, que se llama El Pueblito, ya les voy a contar más información a dónde estoy ubicado y demás, porque me tengo que cruzar la calle, justo el carro se deja de este lado, ya les muestro. esta calle y aquí está el restaurante se llama el pueblito pero resulta que el carro lo dejas de este lado así que hoy me tengo que cruzar ¡Ay, Dios santo! vamos allá me voy a cruzar y ya les sigo grabando me encanta lo colorido que es vean el pueblito y eh, si ustedes se fijan pueden apreciar que es muy muy colorido, muy muy bonito me encanta encontrar plantas que hermoso wow ¡Oh, miren esto me encanta, qué genial a ver, esto está súper increíble saben, me encanta lo colorido que es justo me siento de verdad como un pueblito como que se voy ingresando a un pueblito que bello ¿Saben algo? El pueblito tengo entendido que es colombiano, así que pues vamos a conocer este lugar. ¡Ay Dios, qué rico! Esa agua se ve rica para bañarse, <ríe> miren qué genial. A ver, de acá, de la entrada podemos ver lo colorido que es, hay puertas y las han hecho las han pintado de manera muy colorida y aparte de eso también las ventanas es impresionante así que vamos a ingresar mi gente a ver ah miren ahí está la bandera de, de Colombia ahí está la bandera de Colombia acabo de ingresar y vean este es el restaurante ya les voy a grabar más porque resulta, resulta que hay un poquito de música Por cierto, en Colombia a mí me encanta la música que escuchan porque escuchan mucho El vallenato Uy, qué frío está haciendo, no bajé ningún suéter Ay, Dios, me voy a congelar aquí ¿Saben? Tiene una vista impactante Bellísima ¿Saben qué estoy viendo justo ahorita? Estoy viendo el lago Amatitlán. Es bellísimo. Por cierto, sería genial que un día pueda visitar yo el lago maticlán Ya me dieron ganas de ir. Vean esta vista impresionante. Es hermosa. Allá tenemos el agua Maticlán Y wow, me encanta poder apreciar lo bonito que es este lugar. Así que ya lo vamos a recorrer. Pero vamos a buscar una mesita. Bueno, ya me ofrecieron la mesa, pero me voy a sentar para ordenar. Ay, mi gente. Ay, Dios, estoy congelando con el Vean, está haciendo un frío súper, súper. Oh, Dios mío. A ver, resulta, resulta que eh, ya tengo aquí los menús. Pero les quería contar, el pueblito San Rafael justo eh, destaca más que todo, bueno, no más que todo destaca exactamente eh, la gastronomía colombiana porque dentro del de pueblito, ¿saben que no van a encontrar solo un restaurante, sino que van a encontrar más, entonces eh, al momento de es como digamos un fútbol, ¿saben? que llegas y te puedes sentar en cualquier mesa y te sirven bueno, te van a poner los menús de los restaurantes que hay, si no estoy mal, hay tres o cuatro restaurantes pero justo por la hora hoy es temprano entonces eh, solamente me dieron dos menús de dos restaurantes diferentes por ejemplo este es este acá dice esa ropa de café y acá podemos destacar que eh, hay comidas más que todo ya se podría hacer como desayunitos eh, inclusive Salados, pongámosle salados Y en este otro menú tenemos prácticamente ya postres O sea, también desayunos, pero son como dulces, ¿saben? Entonces voy a ver qué voy a elegir Porque, ay Cristo, qué frío ¿Por qué? Porque la verdad es que todo se me antoja Todo se me antoja y algo que les quería contar también es que justo eh, se encuentra el pueblo. ¿De ¿Dónde lo encontramos? Se encuentra justo carretera a Santa Elena Barías. Ay dios, estoy organizando aquí. Se encuentra justo eh, carretera a Santa Elena Barías y tiene una vista increíble, una vista bellísima al lago Amatitlán. Es impresionante. Incluso podemos apreciar desde acá eh, cerros, volcán. Es bellísimo. Y aquí sí o sí vas a estar escuchando el vallenato. Eso está saliendo justo hoy, entonces yo estoy feliz aquí. <ríe> ya salí de la duda. Para no dejarlos aquí con la incógnita de cuántos restaurantes son, les cuento que en este lugar hay cuatro restaurantes. Y ya voy a ir a traer... El suéter, sí, chumpa Y lo que lo que sea Ahorita es que yo que tengo hambre Entonces primero voy a ordenar Para poder ir a traer mi, mi suétercito, a ver, les cuento Este, por ejemplo, menú es Del restaurante Dulce Caprito Que les comentaba que Este eh, menú más que todo es eh, Dulce Todo dulce, que se ve exquisito Pero me llamó la atención es Que dice que se llama leche asada, wow! Entonces aquí hay muchos postres, ¿no? demasiados postres, miren. Vean, por ejemplo acá este se llama Menús Rafael Cepeda, este es otro otro restaurante y acá podemos encontrar, por ejemplo, ay, miren aquí está la dirección, ¡ay, Dios! Ya lo voy a arruinar. Aquí está la dirección. Eh, está de lunes a domingo a 8 de, la, de 8 de la mañana a 7 pm. Eh, está justo en el kilómetro 28.5, carretera a Santa Elena Varías, pista al lago Matituel. Qué genial. Qué genial que en el menú aparezca esto. Aquí está la bandera de Colombia. Vamos a ver. Acá hice misión sacarnos por ofrecer a cada cliente que nos visite una experiencia chévere a través de la gastronomía y cultura colombiana generando fuentes de empleo para las familias de nuestro alrededor buscando la excelencia para llevar las expectativas de los guatemaltecos que nos visitan y sentir a los colombianos en su país ¡Qué genial! Amigos, miren, no pude a traer mi, mi chumpita, no vayan a creer que es esta Sino que el muchacho, súper amable, me acaba de traer un ponchito, vean Dice que es para el frío y yo, claro que no se lo iba a despreciar Ay, Es que está bien fuerte Ay Dios Se va a ir al cielo, de verdad, se va a ir al cielo, muchas gracias, qué calientito está No me lo regalan, ah tampoco pues úselo una vez nada más mi gente eso está delicioso así que pues voy a ordenar ya les voy a decir de cuál menú voy a hacer mi pedido y qué es lo que voy a estar comiendo ay, ay se me está congelando las manos la nariz y si me la ve como rojita y me escuchan poquitos es porque de verdad tengo un frío que no sé ni a cuánto estamos de verdad ya voy a ver a cuántos grados estamos Digo, me estoy riendo porque fíjense que me tocó ir a traer eso al final pero lo que les quiero contar es que cuando yo ingresé al restaurante bueno Hay los restaurantes bien chistoso porque había una familia y solo se me quedaron viendo y vieron que yo no traía su ni nada y todos están así como que yo dije cuánto frío será que está haciendo pero yo no me imaginé que ya estando en el lugar te va a dar frío entonces ya deben de haber de dicho pobrecita ya al principio han dicho, ay, que valiente y ahora ya, pues y bueno, antes de todo les quiero decir que eh, los desayunos que yo en el siglo que elegí, bueno, en de el decía que incluía la bebida entonces, trae un jugo y un café, pero, ¿qué creen? yo me voy a tomar dos, dos, dos America tomarse sí, dos cafés justo hoy yo no sé por qué hoy ando tan fría, ¿saben? Qué increíble. Antes de antes, antes, antes que se me vaya a olvidar. Justo el volcán que tenemos allá, que la nube le está cubriendo apenas la punta. Les cuento que es el volcán de agua. Y del otro extremo... ¡Ay, qué, qué frío! No saco la mano mejor. Del otro extremo tenemos... Creo que no lo no logramos ver. Es el volcán de fuego. Me estaban comentando porque pregunté si se puede ir, por ejemplo, al la, lago Amatitlán Y me decían que sí Y eh, pregunté si se podían bañar Y me dicen que no porque lastimosamente eh, pues, está contaminado Pero yo desde acá yo lo veo bien bonito <risa> Tal vez eh, si de repente tengo la oportunidad de, de visitar el lago Amatitlán Aunque que cerca lo tengo, de verdad que cerca lo tengo eh, Yo creo que sería por lo menos bonito conocerlo y hacer algún tour por ahí porque eh, como siempre he dicho me gustaría conocer cada rinconcito de, de Guate así que pues nada aquí sí voy a estar tomando mi café <risa> Me encantan la pintura que tienen acá Miren, aquí quedó una foto perfecta Y se ve como que literal Vas caminando vos y es súper bonito Vamos a ir al baño Aquí dicen mujeres, vamos allá Vamos allá ah, Aquí está, damas Ay, qué bonito Está bien bonito, bien pintoresco Qué hermoso Ay, miren, aquí estoy yo Hola hoy sí creo que ya me veo mejor sí, es que veía como empañado hola, ¿qué soy yo a ver, vamos a entrar al baño ¡qué genial! me encanta y está bien limpio, está limpio el baño es lo primero que yo visito cuando estoy en un restaurante los baños vengo del baño y me llaman la atención las velas vean qué genial los colores justo justo las velas tienen el color de la bandera de Colombia wow qué genial es algo súper súper bonito y por más sencillo que se vea la verdad que me gustó este detalle me encantó este detalle del restaurante de los restaurantes sería está súper bonito ¡Qué rico, sí! Y gente, vean, justo pedí tostadas francesas. ¡Qué bonito esto! Aquí viene mi mielita. Vean, hoy sí, de verdad que... disculpas el caso otra vez, yo solo comiendo paso. Pero, de verdad que lo siento. Lo siento. Así que voy a deleitarme de esta delicia. Yo creo que... No sé ni por dónde empezar, de verdad, se los digo. ¡Estos son arándanos. A mí me encantan! tenemos de fruta fresa y voy a probar la jalea mm, es de fresa es de fresa, así que pues mi gente provechito. ya les voy a contar qué tal está la comida dos cafés aquí ¡Rico! ¡Wow! una Un sabor tan rico. Está delicioso. Con todo incluido, les digo de verdad: pongo un arándano, una fresa, le pongo jalea, le pongo de todo. Mm. ¡Qué rico! Hasta o la mierita le da un toque súper rico. Aprovechó. amigos vean justo estaba comiendo en la parte de allá ahora estoy acá que es como un miradorcito mirador y en la parte de abajo veo que hay otro similar a este para que puedas tener esta vista impresionante y la verdad que está hermosísimo ahora voy a recorrer el lugar y ya les voy a contar qué tal estuvo la comida a ver ahora ya estoy justo donde yo había ingresado que es allá les cuento que en esta parte de acá de verdad que está bellísima para decirles que les, les vuelvo a grabar aquí porque son como la simulación de una casa entonces se ve súper genial a ver les quería contar con respecto a lo de la comida la comida estaba deliciosa hola, hola gracias la comida estaba deliciosa no se imagina qué rica Uh, miren qué hubo parce me encanta esa palabra, me encanta ¡Wow! Colombia ¡Qué bello! Bueno, Colombia eh, Ya dice el exceso de alcohol Bueno, esa es la cerveza <ríe> es El logo dice uniendo amigos desde 1929 De Colombia De verdad que está súper bonito Acá tenemos ya otro restaurante Pero ustedes se pueden sentar En cualquier mesa Miren en la parte de acá Qué bonito esta pintura Me encanta cómo resaltan Lo colombiano Me fascina de verdad A ver, les quiero mostrar todo Y con respecto a lo de la comida Pues yo quedé encantadísima Me encantó lo que yo pedí Estaba súper súper rico eh, La miel La crema chantilly Todo, todo hacía como un No sé, un sabor delicioso eh, Lo de la comidita que hasta todavía Siento que la soy saboreando pero bueno, ahora les muestro este lugar. Ya estoy prácticamente... Bueno, si se fijan, eh, la entrada está hasta allá. esto es un bajé y estoy en otra área y les voy a mostrar. A ver, allá hasta la entrada. Justo les acabo de mostrar eh, la simulación de casas. Y acá ya podemos encontrar, si se fijan, es como una parte aquí donde podéis bajar y me gusta eso porque incluso han pensado por ejemplo si viene una persona eh, no vamos a decir la palabra que normalmente usan porque no me gusta usarla a mí pero digamos una persona que no puede caminar Bye. entonces me gusta que han pensado en eso entonces también podemos apreciar justo la pintura es, me encanta, vean estos colores son bellísimos y acá si ustedes se fijan hay muchas mesas, hay más restaurante. Wow, es impresionante. A ver, quiero ver aquí. ¡Oh, amigos, vean qué genial está pintada todas las paredes aquí. ¡Qué bello! Me encanta. Es impresionante que hasta el hecho han pintado, me encanta de verdad, wow a ver quiero bajar vamos a ver que encontramos, ahí dice el pueblito, qué hermoso aquí hay área incluso para jugar para los niños, allá hay miren qué bonito me encanta porque han hecho justo esta área con una vista impresionante que tienen entonces por ejemplo pues aquí puedes comer imagínate la vista que vas a tener es bellísima wow esto de verdad que es impresionante no me canso de ver este paisaje amigos si yo me quito parece foto vean parece pintura que la han hecho así bien bien bien bonita algo bien hecho pero mire, de verdad que me encantó ese lugar. Y sin duda alguna, yo se los recomiendo. Eh, uno, la comida es rica. Dos, la vista es impresionante. Tres, que creo que era la primera, la atención. No se imaginan, el chico que me atendió, wow, hasta me llevó la colchita. Y yo me sentí así como que, wow, qué genial. Pero sí les voy a contar una cosita. Ya me habían comentado, incluso yo vi algunos comentarios eh, cuando yo visité la. Cuando pones en Google, pones justo el lugar. Entonces, porque yo había pasado por esta área y me llamó mucho la atención, entonces me puse a buscar. Pero, había unos comentarios que decían que era cara la comida. Pero, si es carito, si es carito. Pero, yo creo que no hay como mucha... Eh, en mi caso, yo pasé, pero yo dije... Mm, es carito, pero lo que voy a hacer es ahorrar un poquito Y luego ya, ya voy a hacer mi viajecito por ahí Y miren, lo he logrado Así que nada, yo lo voy a dejar con esta vista impresionante Y nada, en conclusión siento que es algo nuevo en lo personal De verdad que yo creo que si viene una persona de Colombia Se va a sentir como que si está en un restaurante de allá Porque eh, el ambiente, o sea, desde que lo ves, todo es colombiano hasta el vallenato que está sonando el en colombiano. Entonces, por cierto, yo me ponía algunas ahí. Porque a mí me encanta el vallenato. Pero bueno, mi gente, hasta aquí yo les dejo este video. Espero que les haya gustado y que disfruten de esa hermosa vista. Que en serio me encantó. Me encantó. Estoy enamorada de esta vista. Así que nos, nos vemos en el próximo video. Uh -huh.